Recibimos a Graciela Cacoliris, ella es presidenta de la, colect eh, la colectividad Griega, aquí en Mendoza, la colectividad... Helena, eh, ¿no? Eh, y también estamos con Dionisio eh, de nazis es el vice. Bienvenidos, bien. chicos. Gracias ¿Cómo por están? Venir a los dos. Un placer Gracias. tenerlos. Gracias. Bueno, ya en el corte yes. empezamos a charlar. Lógico. Es inevitable <risa> empezar a preguntar y qué es eso, qué es aquello. ¿Es verdad esto que vimos en una película o no? Porque la cultura griega, este, quizás no ha sido tan difundida como otras aquí en Argentina por el hecho de que quizás no fueron tantos los griegos que vinieron y que eligieron nuestro país como su nuevo hogar. Estamos acostumbrados a ver muchas familias italianas, españolas, españolas, pero los griegos también están presentes. Sí, hay, claro. mucho que sí. hay muchos griegos Ajá. en todo el país y hay 14 instituciones. Ah, muy bien. A nivel o sea, nacional. A nivel nacional, grandes instituciones helénicas. Así que griegos hay. Ha venido mucho a Brasil, Ajá. mucho a Chile, toda Sudamérica tiene... Uh -huh. Escapando uh -huh. de las guerras Totalmente, nombre. totalmente uh -huh. En el año 48, 47 en adelante uh -huh. Se, se ah, emigraron claro. Muchos, tanto españoles Italianos, griegos, de todo claro. tipo de nacionalidades En tu caso tu papá Mi papá llegó griego. en el año 1947 Ajá. A la Argentina Y como muchos claro. Bueno, a trabajar a poner el hombro, a, la, a acostumbrarse a un país diferente, a una un lengua diferente. diferente. Todo es muy distinto. Sí, totalmente. Uno no se imagina, ¿no? Lo que no. vivieron los lo duro que sido Exacto. En ese momento, un, Pero resurgieron, un, un, no. gracias a Dios, porque la Argentina también dio la posibilidad sí. en Acogiós esa época. A esa Exacto. Y lo sigue haciendo. Claro, y lo sigue haciendo. ¿sí? Y en tu caso, Dioniso, Dionisio, digo, perdón, griego. griego que pura cepa. Cuando <risa> eras un niño, te viniste acá a la Argentina. Y digamos que no tuve opciones si claro. fuera más grande no sé si mm. lo hubieras este, pensado un poquito el, el drama más grande que vivimos los griegos digamos con el tema de la segunda guerra mundial mm. no era solo eso tuvimos que padecer a los propios griegos porque se armó una guerra civil mm. y esa guerra civil fue apoyada por los rusos los rusos ayudados por griegos comunistas, sí. que raptaban a los chicos entre 4, 5, 10, años. O sea, vos podrías años. haber caído en esa. Yo podía haber caído en esa, mis padres se vinieron por el temor a que le raptaran a los tres hijos varones. ¿Y, claro. y, ¿lo, y los y raptaban se lo, y, que, y qué se pasaba llevaban, con esos Y se lo llevaban a Rusia, a Bulgaria, qué eh, claro, para adoctrinarlos desde chiquitos, este que hoy están haciendo lo mismo con la gente de, de Ucrania. Ucrania. este, Bueno, en este país en alguna medida eh, en las escuelas nos están adoctrinando con, con la política, con estas cosas. Bueno, bueno mi papá dijo, bueno... Eh, yo no quiero perder a mis hijos, así que... Nos vamos. Nos vamos. Él tomó la decisión de venirse. Y bueno, acá en la Argentina ya tenía algunos hermanos que vivían, por eso recaló en la Argentina, en Buenos Aires. Cuatro añitos tenías. Cuatro años y algo. Oh, pequeño. te acordás? ¿Tenés alguna memoria sí. de ese viaje? Sí, me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo, vine con el barco que se llamaba, un barco argentino, en Tucumán caímos acá el 20 de mayo de 1948 ¿y cuál fue tu sí. primera impresión? llegaste y dijiste ¿qué es esto? No ¿este siento. lugar no conozco? linda, linda claro. pregunta <risa> sí. cuando nos llevaron a la casa donde íbamos a habitar durante 16 años en Avellanea uh -huh. provincia de Buenos Aires me navegaron en el patio y yo voy corriendo para el fondo qué sé yo Miro para un lado, ya no me sentía para nada bien. Le digo, papi, ¿dónde están las gallinas? ¿Dónde están las gallinas? muy distinto. Esto no es lo. ¿De dónde vinimos? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el mar? Exacto. Vos vivías en una isla. En una isla, claro. los dos descienden de la misma isla, vienen de la misma isla. Sí, Exacto. ¿Cómo se llama la isla? Ajá. Así se pronuncia. Es una isla que está. Son. Integra las siete islas que están en el mar Jónico, uh -huh. que durante muchos años y por un convenio que hicieron los turcos que ocuparon Grecia durante 400 años, eh, las manejaban los italianos de Venecia. Uh -huh. Entonces, bueno, más de uno de nosotros tiene como algún descendiente que viene por ese lado. Uh -huh. De hecho, el apellido mío viene por aquel lado y no alguien... en el, 1500 y algo, plantó su semilla y ahí estamos los de nazis que no somos puro, puro este, un mix de culturas pero acá sí, claro, acá sí. Claro. bueno y ya tu nombre de por sí es el nombre de un dios claro bueno ¿quién eh, sí, Dionisio? Sí, no. mm. Dionisio fue un obispo ah. de la isla mm. que fue santificado ah, mira. entonces se llamaba Dionisio y bueno Alguien de la familia se tenía que le la fa toca claro. llevar el nombre de. Sí, se por, de, de hecho, está Estamos la iglesia bien. catedral de en la de San Dionisio, donde conservan la, los restos de. de los restos. O sea que es, es un nombre muy común. Es como Pablo y Pedro típico. acá, en Dionisio, vamos a encontrar muchos ah, isla, isla, en Grecia. La isla, sí. sí. Está en la isla y en toda la Grecia también. Estamos sí, claro. muy acostumbrados, creo, a ver distintas situaciones o elementos a través de las películas y la cultura, sí. pero por ahí no conocemos en profundidad. Por ejemplo, si uno tiene que hablar de Grecia, de los griegos, creo que lo primero que asociamos es la ruptura de platos, por ejemplo, en las festividades, Ajá. en las danzas. Sí. ¿De dónde derivan estos elementos culturales? Esto antiguamente eh, se usaba en los eventos, mm. en los casamientos, en las fiestas de cumpleaños. Porque romper plato es alegría, ¿Ajá? es que se despoja de lo material que recibe. Claro. Claro. Entonces todo es alegría, no es romper los platos. Es <risa> romper por romper. Claro, <risa> no. <risa> no. <Obvio. risa> Incluso también hoy en día también se tiran claveles El ah, programa sí. de televisión. Y ya no se usa tirar en no por lo menos, Pero no. bien. Eh, ah, claro. lo tradicional que todo el mundo conoce de Grecia es claro. romper los platos. Claro. Pero no el rompemos los platos Sino damos alegría al romperlos. Claro, Ese. Y acá vos eh, también, Graciela, nos traías algunos elementos eh, típicos y característicos. Sí. Tenemos este que es eh, el no sé, comboloy. Es el conboloi. Combol, mira Es algo como Momentos. para el estrés, Ajá. chicos, si están estresados. Para se claro. separar las pelotitas. Sí, juegan. Claro, bueno, pues Esto lo usan más los hombres, en realidad. Ah, bien. Yo lo traje, pero es bueno. Como ver a un griego allá con todos, a, retos, todo, con a por todo, todos lados. Todo, todo el tiempo. ¿Y estos ojitos tienen algún no, no. simbolismo, significado? Es plan mal de ojos Ah, Como <risa> envidia. No, porque Exacto, ¿no? en realidad hay de distintas formas, <risa> de distintos, de piedritas, no solamente están así. Ajá. Están de distintas formas que se hacen, Ajá. redonditos, de, de distinto acrílico o de piedras, hay piedras. Y allá me imagino que es un re-souvenir para eh, traer regalo, ¿no? Totalmente, típico. totalmente <risas> es un souvenir, pero para nosotros tiene un significado particular. Ajá. Así que siempre nos acompaña. Siempre nos acompaña. Lógico, encanta, tanto mi padre como el padre, o él, o todos los griegos usan este... Y no, este esta bebida típica ah, esa este es una anís. bebida típica bueno a, a, no, a Dionisio a que, ver, que te lo lea bien bueno, la, la, el nombre se llama Enosis, Enosis es unión en griego, en griego. y es eh, un destilado de una resina especial que nace en unos árboles de la isla de Gigos. que está muy pegada a Turquía este eh, se llama mastija. Eh, esa mastija, muchos de los griegos miren, miren como unas pepitas o algo así, sí. eh, que como son de semillita. resina. No, semilla no, son como si fuera sí, sí, como una, pepita. Eh, una pepita así de, de, de resina, que ustedes saben cómo es la resina, uh -huh. muchos de los griegos la la mascaban como chicle. Uh -huh. Y y, se toma esto. y esto solito. es un destilado, Ajá. eso. Y este, inclusive sirve para meterlo en, cuando uno prepara un dulce. Mm. O prepara estos gurambiedes que les trajimos para desgustar. Uh -huh. Este no sé si está preparado con esto, pero le echan algún polvito de mastija que le da un gusto especial. Espe especial. especial. Es otra cosa. Y en esta isla se produce esto. Me gusta. en esta ah, isla tiene una historia se toma diariamente. cuando sí. se retiran Ajá. cuando se retiran los turcos echados por los griegos allá este, en, el 25 de marzo de 1828, eh, de 1828 eh, dejaron una estela de muerte mataron a 20.000 isleños como wow. diciendo una masacre, bueno, uh -huh. una masacre esto tiene ese esa simbología esa, esa simbología, que es todo. una isla muy linda, no la conozco pero hay algunos que, que griegos que están acá que son de ahí Ajá. este y tengo algunos parientes ahí lejanos que sí, viven sí, ahí les hago este, una consulta porque otra eh, característica que conocemos era en su momento que los griegos eran politeístas, sabemos ah, sí, que sí. tuvieron varios dosis, dioses sí. que creían en varios dioses. Mucha mitología. Mucha mitología. También, claro. Nosotros, Mucha por leyenda, ejemplo, claro. acá, eh, con el cristianismo, el catolicismo... Tenemos bien clara nuestra vertiente, que ha sido en este caso el cristianismo, Jesús. Pero ustedes tienen como esa dualidad que viene de los dioses. Hoy no se continúa siendo politeísta. ¿Cómo se vive la religión? ¿Cómo se vive esa etapa antigua? Bueno, eso es eh, parte de la historia de Grecia. Uh -huh. Pero en realidad nuestra nuestra religión es la ortodoxa. Ok. Uh -huh. este, siempre se va a creer en los mitos y leyendas uh -huh. que hace a la cultura de Grecia. Claro. Claro. ...que es poderosa... Uh -huh. ...con sus dioses... ...y bueno, que se sigue... Se ...en las vigente. sagas, digamos... Uh -huh. ...de, de, de distintos juegos que hoy hay... ...también están los Ajá. dioses... ...griegos, involucrados... Claro. O sea, que ...se mantienen vigentes se en mantienen, la actualidad... Sí, sí. ...se mantienen en cierta manera... ...pero... ...hacia la historia de Grecia... ...hacia la historia de Grecia... ...¿cómo es la vida en Grecia, digo... ...el día a día de un griego... ...cómo es la calidad de vida... ¿Cómo, ¿Cómo se vive allí? Uno ve, eso ve, bueno, si quiero meterme eh, en la pantalla. Tengo ganas de vivir ahí, pero se da más a, a vacaciones, ¿no? Como ¿Sí? uno se imagina sí. vacacionando en ese lugar, pero no. Gente que vive, que sale a trabajar todos los días, Lógico. los chicos van a la escuela. Este, ¿Cómo es la calidad de vida de un griego viviendo allí? Hoy día es buena, hoy mm. día es buena. Mm. Hace unos años atrás, esto ustedes saben, la iglesia tenía una deuda eh, impagable, mm. ¿no es cierto? este y la famosa troika que llaman ellos, que es el Fondo Monetario, el Banco Europeo y, y otra entidad más, la obligaron a hacer mucha austeridad. Hoy día Grecia pagó su deuda, no debe más. Por eso viene este aire de, de tranquilidad y qué sé yo, no pero fue un costo muy grande. Uh -huh. En ese interín, estamos hablando de uno... ...8, 10 no, años atrás, uh -huh. 15, se fueron 400.000 jóvenes que no volvieron a Grecia, mm. fueron a otros bueno, países del primer que, mundo... ...como claro. estamos y sí, un porque esa, ...se fueron ¿Sí, 400.000 ¿sí? jóvenes que hoy lo padecen los griegos porque no encuentran mano de obra mm. para sus negocios, para su agricultura, para todo eso, entonces... Yo que tengo muchos parientes en la isla de Jacksonville yo tengo un primo que tiene varios hoteles y me di, me di cuenta que tenían muchos rubiecitos, rubiecitas, contratados y le digo, ¿de dónde sacaste? Porque esto no, no parece ser nuestra eh, descendencia y demás, son ucranianos, me dijo, no, no han contratado porque no tenían, tuvo que dar alojamiento, toda la historia y bueno... Este, gracias a que se produjo este, este uh -huh. lío con, con ucraniano bueno, tomaron gente pero si no nos consiguen, no, no, están es que en van. ese tema. Uh -huh. Y están económicamente bien, están, uh -huh. sí, es un lugar, es un paraíso para vivir, Uf, así sí, se imagínate. lo digo. El agua, el agua, el agua es, es claro, verde saber esmeralda. La agua. Saber si hay alguien que sí. nos está escuchando que esté por viajar a Grecia, tengan planes de viajar sí. a Grecia, Fuera de lo típico, de lo obvio turístico, ¿qué les recomendarían? Decir, mira, no se pueden perder este detalle, que quizás no es un polo turístico, pero desde su visión, que vienen de ahí, ¿qué podrían sugerir? Bueno, tienen la, la Creta, uh -huh. toda la parte del Peloponense, uh -huh. que es maravillosa porque Grecia tiene 6.000 islas. Muchísimo. Tiene 10.600.000 habitantes. Uh -huh imagínense al lado de Argentina claro. es chica, pero sí. es maravillosa porque lo, las distancias no son tan largas si sí tenés que ir a ciertas islas con ferry, uh -huh. te podés ir en auto tiene variedad absoluta de comida de uh -huh. tradición de, vos vas caminando y tenés las tabernitas uh -huh. ahí oh, no es como ir a un evento específico, No uh -huh. son las tabernas típicas, donde se baila donde se canta pero con 6.000 islas, imagínate, un mar maravilloso, es muy tranquilo, uh -huh. no es peligrosa uh -huh. y pueden visitar 10.000 islas uh -huh. que hay ahí. No no, no hay una en específico, porque siempre se dice Santorini, mícono uh -huh. que es, es lo, más, sí, lo más es turístico, loto, ¿no? digamos, pero bueno. Bueno, y Atenas, por supuesto. Y Atenas y su Acrópolis, templos. que es una locura. Ajá, que es, un, es un, un, un, una majestuosidad oh, okay. sí, estar ahí arriba, tocar esas piedras que se ven. Es oh. la, la última que yo que fui, este año fui, estuve en, en junio. Uh -huh. ¿Viajas con tu familia? Con mi mujer. Ajá, con y allá esposa. me encuentro con. ¿Y ella también griega? Ella también es griega. Muy bien familiares de ella que son de Atenas Ajá. y yo, los míos son de la isla uh -huh. hicimos un algún tour en, en, en barco visit, en, visitando algunas islas que es muy bonito hacerlo lo último que recomendaría hacer es que estén en, en, en, en tres lugares donde hay acrópolis uh -huh. de porque hay acrópolis por todas las islas, pero hay un triángulo equilátero formado sí. por el, el, el, el, el templo de Poseidón de, en Cabo de Sunio, mm. la acrópolis propiamente dicha de Atenas sí. y la acrópolis de Égina, que es una isla cerca de Atenas. Ajá. Tus este, recomendados esos tres lugares hay que verlo, Eso porque creo, ¿no? es. forman exactamente un triángulo equilátero. ¿Se Tenían ve? todo calculado. Claro. Claro, dice, no, no le no, ni nada. por un centímetro, no, deja, creo. no deja de sorprenderse sí, uno. Claro. Cada vez que va y se pone a, a carburar un poco. Ese, esto no, no, no la conocía no te tenés que perder yo no quería ir a hacer el viajecito ya lo había hecho y mis primos por allá no uno uno te podés venir a perder vos viní? fuiste a Elena sí fui. fuiste a cruz y sí, no porque había visto otra bueno tenés que venir por este motivo entonces ahora claro, inmediatamente uno se da cuenta se mete en la historia se mete adentro ¿Qué pensaban estos tipos? ¿Quién era? Los, los, los, los topógrafos que sí, usaban sí. como por las estrellas? ¿no? Por la cuestión que nada. estaba eso. Y eso. Maravilloso. lindo. Sí, sí, sí. Bueno, y ya para, para cerrar, nos gustaría saber cómo trabajan hoy por hoy, como comunidad, qué tipo de actividades hacen, cuando se juntan cada tanto. ¿Cómo festejan? Bueno, nosotros eh, tenemos tres fiestas especiales, todos los griegos, que es el Oji, el Ajá. día que le dijo no a Turquía. Ajá. Que es el 28. A Turquía no, a, a, a, a, al, señor, al Mussolini. señor Mussolini. Al señor <risa> Mussolini. Bueno, pero, <risa> al, al Y, y después, eh, que se festeja el 28 de octubre, ahora pasado? lo festejamos hace poquito, Bien donde nos juntamos hacemos comida tradicional Ajá. postres bailamos Qué bueno lindo. mantenemos con la comunidad que es importante mantener eso en cultura es sí. y después tenemos las ferias de colectividades que hacemos en, en distintos uh -huh. departamentos de Mendoza ahora tenemos una dentro de dos semanas. Uh -huh en Maipú, Perfecto. los invitamos a vernos, sí, claro. y bueno, donde preparamos el giro, que es una carne muy tradicional de Grecia, Ajá. es como una masa de pita mm. portada, que es, es todo un, un equipo que viene, que se, se mete, va, se va poniendo carne por carne, Ajá. y se va haciendo como una torre, ¿Sí? ...entonces se le ponen sus sabores de naranja o ananá... ...entonces oh, va cayendo eso y eso es como una... ...como si fuera una estufa digamos... ...que lo va claro. manteniendo, lo va calentando... ...y se va cocinando y lo van cortando a cuchillo... Bueno. ...y lo van denando y se le pone el taziki... ...que es mm. una salsa griega con yogur... ...y allá se pone con papas fritas, una cosa... ...y se lo deleitan, la verdad que acá lo comen muchísimo... ...que es aquí... Se usa mucho la carne vacuna, pero allá se hace de cerdo, de cordero, uh -huh. que son lugares como muy típicos, que en claro. cualquier lugar lo, lo, lo encontrar, entonces es algo que es novedoso. Y bueno, eso es lo que presentamos, Perfecto. baile también, y, y estamos como... Y hacen honor no a sus raíces. para que no es que se pierda, Exacto, y bueno, también... Eh, están los filoelenos, que aquellos que no son descendientes de griegos, también los invitamos a participar en nuestra comunidad. que pueden Ahora estamos organizando un encuentro a nivel nacional, como federación también, uh -huh. a la cual Mendoza representa la federación como vicepresidenta de, de todas las instituciones helénicas, estamos haciendo un evento a nivel nacional de todos los jóvenes de todo el país. Sí, va a ser un evento que va a ser en una colectividad de Buenos Aires. Se van a encontrar, pedimos perdidos. Claro. Se van a encontrar. ¿Cómo es tu apellido? Son, ah, no, no y bailan y la pasan fantástico y se vuelven qué a reencontrar. Que qué son, son los viajes que también ahora Grecia... Si Dios quiera, va a empezar a proporcionar también para los jóvenes, oh, para no. que podamos hacer el, el intercambio. Qué bueno, Qué bueno. chicos. Chicos, el aplauso. Les agradecemos un montón. Me gustaría que cerremos despidiéndonos en griego. ¿Cómo podríamos decir, Dionisio, si nos enseñas a decir... Chao, nos gracias, vemos, hasta pronto, amigo, gracias. Y a pedía EFJARISTOPOLI. Oh, <risa> o, Cali, o CALIMERA, buenos días. <risa> CALIMERA. Ah, eh, está, ese bueno. me gustó. Calimera. O Filaki. Delante. Filakis para todos, Filakis. Filaki. Sí, sí filaki. gracias como es. <risa> EFJARISTÓ. Muy bien. Chicos, gracias. <risa> no, gracias por gracias venir gracias por... Un placer, Un placer enorme tenerlos y, y conocer ah, más sobre su cultura. Muchas Así gracias hubo. a gracias ustedes por darnos este espacio. Un placer.